RTV San Juan, WIPMTV Mayagüez y WSTETV San Juan, 11 Mayagüez. Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica noches, Puerto Rico. Esperamos que usted haya tenido un gran día y preparado para este maravilloso fin de semana. Les saluda Yanira Blanco. Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica para hoy, viernes 21 de octubre. Estamos listos, familia, para celebrar los sorteos de Pega 2, Pega 3, Pega 4, Multiplicador, Noto Cash y Dobles de Bancha que serán certificados por nuestra auditora Isabel Román de la firma Fino de Córdoba, Farwell Company. ...y supervisado por nuestro excelente personal de seguridad de Lotería Electrónica... ...que están con nosotros aquí en el estudio. Bueno, señores, mañana sábado, usted ya jugó Powerball. La cifra, 580 millones, miren ahí, hay que jugar. Y aprovecho para dejarles saber que ahora cuando usted juega Powerball... ...se le da la oportunidad de añadir Double Play... ...para que usted tenga doble oportunidad de ser millonario, ya lo sabe... Y pregunto, ¿ya usted bajó nuestra aplicación de lotería electrónica? Bájela ya porque usted puede ver esos números ganadores y también escanear con la cámara de su teléfono y cualquiera de los boletos para saber si usted ganó y con cuánto usted se pegó y puede participar en concursos y en promociones también. Así que bájela ya.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 Cuatro. Número 4 cuatro, Número ganador del Pega 2 En la noche de hoy Es el 4 444 Pasamos al Pega 3 Mucha suerte en el Pega 3 de esta noche Adelante Primer número del Pega 3 Es el número 2 Número 2 Siguiente número Es el número 4 Número 4, último número. Es el número 3. Es el número 3. Número ganador del Pega 3 en la noche de hoy es el 243. 243. Pasamos al Pega 4. Mucha suerte familia en el Pega 4 de esta noche. Adelante. Primer número del Pega 4. Número 9. 9, siguiente número. Es el número 5. El número 5, siguiente número del Pega 4. Esta noche, familia, es el número 2. Es el número 2. Último número. Es el número 5. Es el número 5. Número ganador del Pega 4 en la noche de hoy es el 9525. 9525. Y ahora continuamos con el multiplicador Que aumenta hasta 5 veces Los premios menores, mucha suerte Adelante Vamos a ver cuál es el multiplicador Y es el número 5 Señores, número 5 Ahora pasamos con el sorteo de Loto Cash Esta noche 550 mil dólares Adelante Esta oportunidad de ganar Que te brinda lotería electrónica Con Loto Cash Primer número, el Loto. 14, 14, segundo número. 8, 8, tercer número. 10, 10, cuarto número. 32, 32, quinto número. Número 9, 9, pasamos al Bolocaz de Loto. Y es el número 8, señores, número 8. Números ganadores en Loto Cash esta noche son... 14, 8, 10, 32, 9 y Bolo Cash número 8. Finalizamos, familia, con la doble revancha. Esta noche, 160 mil dólares, que son buenísimos. Adelante, mucha suerte. Esta segunda oportunidad de ganar que te brinda... La familia de Lotería Electrónica con doble revancha. Primer número en revancha. 35, 35, segundo número. 3, 3, tercer número. 23, 23, cuarto número. 18, 18, quinto número. 13. 13, pasamos al volokash de revancha. Y es el número uno. Así es, señores, número uno. Números ganadores en doble revancha esta noche son 35, 3, 23, 18,